Muy buenos días, señores y señores concejales de la Corporación Municipal. Vamos a comenzar este pleno ordinario del mes de octubre y el primer punto, una vez que la ya ex-concejala Irene Macías, del grupo Adelante Coim, pues, pues en, el último, en el último pleno, pues dejó de ser concejala de la Corporación Municipal. Pues una vez que tenemos las credenciales del nuevo, del nuevo concejal, eh, pues tenemos que eh, hacer el trámite de lo que es la toma de posesión del mismo. Así que le paso en este momento la palabra al señor secretario. Vista la credencial de concejal expedida por el presidente de la Junta Electoral Central en fecha 1 de octubre a favor de don Laureano Alan García Henderson en sustitución de doña Irene Macías Guzmán por renuncia a dicho cargo. Considerando que se ha formulado por el designado la prefectiva declaración sobre causas de posible incompatibilidad y actividades... Así como la declaración de bienes patrimoniales de conformidad con lo preceptuado en el artículo 75.7 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, sin que exista causa alguna de incompatibilidad o impedimento a tenor de lo dispuesto en la ley orgánica del régimen electoral general para adquirir la plena condición de concejal, previo dictamen de la comisión informativa correspondiente, se procede a dar posesión del cargo de concejal a don Laureano Alan García Henderson, previo juramento o promesa del mismo, de conformidad con la fórmula establecida en el Real Decreto 707-1979 del 5 de abril, cumpliéndose así los requisitos legalmente establecidos para tomar posesión. Bueno, por este momento, eh, el señor Sánchez se puede acercar y ya jurar o prometer su cargo. Prometo, por mi conciencia y el honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Coín, con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, por imperativo legal. Bueno, pues le damos la, el pin y la medalla, que si se la quiere poner. Eh, con motivo del COVID no podemos ponerla como, como es de costumbre, pero bueno, creo que... Eh, Así bienvenido, muchas y, gracias y nada, pues un <ríe> codazo, que es lo único que podemos hacer en estos momentos, pero bueno, bienvenido a la corporación municipal muchas gracias. y yo creo que es, que es un momento muy especial para todos una vez que tomamos posición de nuestro cargo, que tengo una gran labor como concejal de esta corporación. Muchas gracias.